Hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. hoy les voy a enseñar a hacer este detalle para que sorprendas a tu novio o novia demostrar afecto en una relación es muy importante existe infinidad de formas de decir te amo y una de las más bonitas es hacerlo a través de fotos con momentos que hayan pasado juntos y mensajes de amor que toquen el corazón y sentimientos de tu ser amado esta clase de detalles te sacan de la rutina y hacen que el amor crezca más amigos hoy quiero recomendarles este video. Mira lo que hice con una rueda de bicicleta, decoración en 5 minutos con flores. Paso a paso en el canal Curiosity. Si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de sus videos. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso del video que haremos hoy. Corta un cuadro en cartón de 11 por 11 centímetros. vas a dibujar un círculo y lo vas a cortar, esta sería la base. Para, para la tapa vas a cortar uno más grandecito un poquito más grande y vamos a borrar por este lado con papel rojo y por este lado con cartón corrugado rojo y papel decorativo los colores son opcionales y vamos a pegar nos quedaría así Ahora para esto que sería la base vamos a cortar una tira en cartón corrugado de 5 centímetros de ancho y la vamos a pegar así. Y para la tapa vamos a cortar una tira en papel decorativo de 3 centímetros de ancho y la vamos a pegar así. Acá adentro coloqué papel seda y puedes colocar chocolates o lo que desees. Ahora vamos a hacer otra cajita, vamos a cortar en cartón un cuadro de 16.5 por 16.5 y vas a cortar. Vas a cortar otro más grandecito que sería para la tapa. Vamos a forrar así. Este lado lo vamos a borrar con rojo y este lado con goma eva. Esa sería la tapa y esta la base, lo vas a borrar por ambos lados con papel o cartulina roja, nos quedaría así. Para la base vamos a cortar una tira en papel Decorativo de 5 centímetros de ancha y la vamos a pegar así, como hicimos con la otra. Esta será la tapa. Vamos a cortar una tira en cartón corrugado de 3 centímetros de ancho y lo pegamos igual así. Nos quedaría así acá en esta parte superior vamos a pegar la primera cajita vamos a fijarnos que nos quede más ancho acá en esta parte aplicamos silicona líquida o caliente como desees y pegamos ahora vamos a cortar corazones en papel y en goma eva les voy a dar la medida de los cuadritos para que saquen estos corazones vas a cortar uno de 16 centímetros por 16 cm para este, que puede ser en glitter o en foamy normal, corta uno de 11 x 12.5 centímetros, vas a doblar así, dibujas el corazón y lo recortas. Para este 9.5 x 10 centímetros, para este 8.5 x 9 centímetros y este 6.5 x 8 centímetros. Vas a pegarlos así. serían dos corazones ahora voy a delinear este corazón más grande lo vamos a delinear con negro nos quedaría así y acá en esta parte vamos a copiar lo que pues, lo que deseen te amo, feliz día, lo que quieras colocarle o escribirle, nos quedaría así. Este vamos a medir acá un centímetro y vamos a cortar. Y acá en estos corazones vamos a copiar lo que deseen, en este caso especialmente para ti. También pueden escribir te amo, feliz día, feliz cumpleaños para la ocasión que necesites. Acá vamos a cortar unas tiritas en goma eva para poder pegar o que nos quede firme a la hora de pegar. Igual para esta. Esta mide 1.5 x 3 centímetros. Las colocamos a las dos, dejamos secar bien. Para pegar estas imágenes lo pueden hacer con silicona caliente. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar. 24 tiras de 5 centímetros por 30 centímetros de largo y vamos a, a copiar mensajes. Mi corazón es perfecto porque tú vives en él. Puedes ir pausando para que escribas estos mensajes si te gustan. Utiliza también fotos de los momentos que hayan pasado juntos la cantidad que desees, estas fotos miden 5 por 11 centímetros vamos a hacerlo así, lo hacemos con todos los mensajes y las fotos vamos a tomar papel y seda, yo utilicé un pliego y lo cortamos así en cuadritos para hacer unas pequeñas bolitas esto sería para decorar la parte superior de la primera cajita pero también pueden utilizar diamantina o corazoncitos o dejarlo así como deseen nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer es colocar los mensajes y las fotos dentro y tapamos amigos hemos terminado espero que les haya gustado